Ya me lo habéis pedido y alguno de vosotros que no puede conectarse me lo ha pedido de que se grabe. De todas maneras ya os tengo que decir que esta charla mmm, es útil la grabación los primeros minutos porque voy a hacer una explicación uh, pero no, es, no será muy útil para los que la quieran ver después la segunda parte. La primera parte voy a hacer una pequeña explicación, muy corta, o intentaré que sea corta al menos, para explicar qué hacemos, el porqué, etcétera, ¿no? De qué va esta charla. Pero, como luego es personalizada para cada uno de vosotros, pues no, no será útil para los que no han podido estar presentes, ¿vale? O sea, que también aviso a los que ya lo veáis en diferido que después de esto de esta primera parte que, en la que voy a explicar un poquitín de qué va, pues el resto dudo que os sea útil. A menos, cuidado, eso podría ser interesante, a menos que estéis interesados en aprender a interpretar, aunque sea para vosotras mismas, el tarot ARC, que es el que vamos a usar. Porque el ver ejemplos de cómo se interpreta sí que es muy útil para quien quiere luego interpretar. Si solo queréis que se, os tire, que se os haga la, la tirada a vosotros, pues como no vais a estar, no vais a poder preguntar, bueno, no vais a poder recibir esta, esta tirada, pues de poco os va a servir. A ver, ah no, esto no es, estaba mirando si alguien más se había conectado y no podía. Vale, ya está, de acuerdo. Bueno, pues vamos a la interpretación. Digo la interpretación, la, la explicación. De entrada mmm, se me ocurrió que podía haceros un pequeño regalo, por un lado de bienvenida, por otro lado de fin de año, inicio de año, que a mí no me costara demasiado hacerlo en cuanto a horas de trabajo, evidentemente, porque seguro que a más de uno le gustaría que le hiciera la interpretación de la carta anual, pero la carta anual es mínimo de media hora por persona. Ya os podéis imaginar que no es viable. Sí que os la regalo a todos los que estáis suscritos en, eso, en, ahí, en la escuela, la escuela de sabiduría. no A todos los que estéis, estáis o estéis registrados en mi página web, una vez al año por vuestro cumpleaños recibiréis el, una felicitación donde además os regalo... Uh, el año numerológico, la interpretación del año numerológico personal para vosotros en Zoom, ¿vale? Pero para los que son violeta tienen una carta anual gratuita, algo que cuesta 70 euros. Yo cobro 70 euros por hacerlo. Pues los violetas los tienen gratuito una vez al año, etcétera Y los blancos también, evidentemente. Bueno, eh, pero esto es demasiado largo para regalaros a todos vosotros. Y como os digo, si sois ya 160, no era viable de ninguna manera. Incluso para 20 tampoco lo sería entonces se me ocurrió que podía haceros algo que ya tengo costumbre de hacer cuando hacemos una reunión aquí arriba en la Masía, una de estas reuniones de, de la, una vez al mes, etc. No siempre lo hago porque a veces no, no da tiempo, pero en general lo suelo hacer, que es hacer una tirada de tarot, del tarot ARC, de la Astrología Rayos Chakras, que diseñé yo, pues, pero no para predecir el futuro. Y ahora de esto hablaré un poco sino para orientar qué es lo que quiere tu alma que hagas a partir de ahora. Ahora, o sea, tu próximo paso para seguir avanzando, ¿cuál podría ser? Entonces eso es, se hace una tirada de una carta que sirve para ayudar a entender cuál es mi próximo paso. Entonces esto es lo que voy a haceros a, a todos los que estáis conectados, ¿vale?, y espero que después de la pausa, bueno, de la explicación que tengo que hacer primero para que entendáis de qué va, pues eh, tengamos tiempo y si no, pues alargamos un poco, vamos a ver, ¿vale? Bien, que sepáis que el tarot te dicen que, um, sí, no, también no es lo mismo que la escuela, perdón, hay un mensaje, de <ríe> dulce, también no es lo mismo que la escuela de sabiduría, sí, ahora sí. ¿Vale? Antes no lo era. Ahora las hemos fusionado los dos, solo que se son como dos secciones diferentes, ¿vale? La, la Escuela de Sabiduría y Cambiem están integrados, solo que hay la sección de Cambiem y la sección de Escuela propiamente dicha. Si queréis más, ya me lo preguntaréis en otros momentos, ¿vale? Porque ahora si no, la alargaríamos demasiado. Sea por el, el mismo grupo de Cambiem, me lo podéis preguntar, o el grupo del de, que sea, ¿vale? Bien. Uh, entonces, vamos a ver, el tarot te dicen, te, va, te puede adivinar el futuro, te puede predecir el futuro, seguro que más, no sé si aquí eh, entre los que estáis aquí hay alguna tarotista, uh, a veces se dice eso, algunas ya saben que no, algunas y algunos tarotistas ya saben que no es cierto, pero la mayoría por desgracia sí creen que es cierto, como si el destino existe, el futuro está escrito y que con el tarot o con la astrología o con lo que sea da igual no ahora hablamos de tarot pues vale pues por el tarot pero ya igual cualquier mancia sirve para adivinar el futuro y de entrada si alguno de vosotros ha venido con esa idea y esta espera, expectativa la, esperando no de que le, le tire y le adivine el futuro ya puede como desilusionarse porque no es cierto vale el futuro no existe no está escrito ¿Mm? existen unas tendencias que no es lo mismo por poner un ejemplo, si yo soy alguien que por mi manera de ser va um, hablando mal, insultando pegando codazos a la gente seguro que se puede predecir que me van a dar una somanta hostias que no veas, tarde o temprano me encontraré alguien que me lo dará ¿verdad? ¿por qué? pues porque es una reacción lógica hasta cierto punto a lo que estoy haciendo yo bien tanto la carta astral, la astrología, como la numerología, como el tarot, etcétera, parten de la base de que sí se puede saber cómo eres en el momento de nacimiento, por ejemplo, con la carta natal, y sabiendo cómo eres, se puede adivinar, no predecir tampoco, deducir cosas que pueden pasarte por ser de esa manera. Entonces, sí, con la carta astral se puede ver, yo lo hago en cada interpretación de carta natal, lo hago. Qué energías se están moviendo ahora en ti y hacia dónde vas, qué cosas pueden pasar ¿vale? si no cambias. Si sigues siendo igual como eres ahora, como mucha gente es cierto que no cambia, no hay manera de que cambie nada, pues lógicamente aquello que has dicho que podría pasar, en realidad ha pasado. Pero no porque estuviera escrito que tenía que pasar, sino es algo así como si te había dicho, oye, te puede pasar eso, ¿eh? Si pasas por ahí que hay nieve y vas con el coche sin cadenas, te puedes despegar un trastazo. Y tú, pues pasas de todo sin cadenas, pasa por ahí y te la pegas. Pues no estaba predicho eso, ¿eh? no estaba pre previsto, no era tu destino, eres tú que te lo has provocado. Tus acciones constantemente están creando tu futuro. Tu presente, tu acción presente prepara tu futuro próximo. Y ese, pues al más lejano y así. Bien, sabiendo eso, por lo tanto, yo no le veo mucha utilidad a que te predigan, ¿no? Como, o que vayas a preguntar, uh, ¿cómo me va a ir el año que viene? ¿Voy a tener dinero? ¿Voy a tener salud? ¿Me voy a casar? ¿Voy a encontrar el amor? Todo eso sí se puede hacer, la gente lo hace, pero en realidad es una tontería supina. Porque si alguien te dice lo que va a pasar, ¿no? lo que se supone que va a pasar, y tú confías en él o en ella, te estás programando. Estás diciendo, a, bueno, le está diciendo esa persona a tu inconsciente, esto va a pasar. Y el inconsciente, que es un niño pequeño, va y se lo cree. Con lo cual significa que si no iba a pasar, porque se había equivocado la tarotista, que podía pasar, ¿no? Error, todo el mundo puede tener. Aunque se hubiera equivocado, te pasará. ¿Por qué? Porque te lo has provocado tú, inconscientemente. Por lo tanto, esto ya lo habéis visto más de una de vosotros, seguro, ¿no? en algunos de mis vídeos, porque lo he comentado muchas veces ya, pero antes de hacer esta interpretación para vosotros, quería que quedara claro. En primer lugar, yo ya no voy a usar la pregunta, ¿cómo te va a ir? o ¿qué va a pasar? Ya podéis pensar lo que queráis, pero yo no os voy a hacer eso, ¿vale? sino que lo que se hace es pedir consejo al alma. Oye... ¿Qué es lo mejor que podría hacer yo ahora? No, no, no necesariamente ahora mismo a los cinco minutos, ¿no? Sino de ahora en adelante, en un próximo futuro, de ahora en adelante, ¿qué es lo que debería hacer o me iría bien hacer para seguir avanzando, mejorando, lo que sea? ¿Vale? Si necesitas mejorar tu mundo físico, tu economía, tu salud, etc., ahí está incluido también, evidentemente. Pero no, no es... ¿Qué tengo que hacer para tener dinero? Sino, ¿qué tengo que hacer para seguir avanzando? ¿Vale? Entonces, uh, sí, en esta explicación se podría interpretar, porque me preguntan si hay, no es que no sé si vosotros veis los mensajes, supongo que sí, uh, si, si intervienen los mediums en esto. Sí, sí, cualquier cosa. No existe futuro. No hay ningún medium que pueda adivinar el futuro o ver el futuro, porque no existe. Si sí existe esa pista que, de, que digo, la tendencia natural de que pasen cosas por mi manera de ser, con lo bocazas que yo soy, <ríe> seguro que me he causado más de un problema con más de una persona, por, por eso, porque soy un bocazas. Entonces, cualquiera que me conozca un poco profundamente puede adivinar mi futuro y diciendo, uy, uy, uy, yo veo que te vas a pelear con muchas personas a lo largo de la vida. Pues no está prediciendo nada, está deduciendo. Pues lo mismo, un medium puede, si es un buen medium, evidentemente, captar cómo eres por dentro y a partir de ahí o usar a los guías, por ejemplo, conectar con los guías, con el alma, da igual, para decirte, oye, txt, te puede pasar eso, pero si te dice, te va a pasar eso, cierra, no la escuches más a esa persona porque te está engañando. No te va a pasar eso, puede pasarte. Vale, de acuerdo, si es una buena medium un buen tarotista, un buen astrólogo, puede deducir de lo, de lo que está viendo, puede deducir qué es lo que te puede pasar, pero te puede pasar, ¿vale? O sea que nada de buscar tarotistas o de esto para que te digan el futuro, no lo hagáis. Pero insisto, el tarot es una herramienta, como bien sabe Francisca que de la Cábala, ¿no? que ahora ha salido del grupo porque está demasiado liada, pero que ya nos dijo que ella lo hacía, etc. Y yo la conozco, los que estamos en cambio la hemos conocido con sus cursos que venía a hacer. Y ella es cabalista, solo que usa el tarot, los arcanos mayores, y también venía a decir eso. Ella te daba orientación para decir, oye, si sigues así te puede pasar esto, por lo tanto, ¿qué, ¿qué te puedo aconsejar? Bueno, yo no, yo voy a hacer de canal para aconsejarte qué es lo que te iría mejor para avanzar en tu vida, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, entonces, esta es la idea. Yo voy a usar las cartas del Tarot RC, que es un diseño mío, ¿Vale? ¿Dónde están pues astrología rayos y chakras, hay todos los elementos de astrología, de los rayos y de los chakras, vosotros cada uno de vosotros, ahí sí que lo haremos si os parece por orden de conexión lo digo porque aquí lo veo, eh, veo los nombres que están conectados pues eh, os voy a pedir que me digáis un número del 1 al 12 ¿eh? simplemente del 1 al 12, aleatorio el que te salga, el primero que te venga y yo iré sacando las cartas, dejándolas y cogiendo la número 12, te la enseñaré, os la enseñaré así, ¿vale? A ver, aquí delante, que no sea demasiado borroso, Esta no vale, pero vale que sepáis esto. Y te la voy a interpretar para que te pueda decir lo que, si me logro conectar bien, eso lo voy a intentar, evidentemente, conectar con el alma, con mi alma, para que se conecte a tu alma y sea ella la que me la que te haga decir a ti el número, el número para que salga la carta que toca aquí, ¿vale? Y os la voy a interpretar una por una a todos vosotros. Ya veréis que tampoco voy a estar mucho porque no hace falta. Sí que me podéis preguntar alguna cosa, ¿vale? O sea, cuando os diga el nombre, el vuestro de aquí sale aquí, pues uh, conectáis el micrófono, me decís ya estoy o algo para que sepa que me estáis oyendo y que vosotros me podéis hablar... Me decí, os voy a preguntar el número, me sacáis, me decís el número, yo cuento las cartas y las voy poniendo por detrás para que se vayan mejorando, hasta um, rehusando, y sacaré la que toca y entonces yo te voy a explicar lo que veo. A partir de ahí sí que me puedes preguntar, esto no lo entiendo, no sé qué, pero sí que os pido que seáis cortas, que no me vayáis preguntando y preguntando y esto y lo, otro, y lo demás, era, no por nada, no es que no quieras, sino porque si sois 20 Podemos estar aquí hasta que den las uvas de mañana, ¿no? Entonces es mejor hacerlo corto y si hay alguna duda lo podéis hacer por privado o por el Telegram privado, ¿vale? Me lo podéis luego preguntar, como os apuntáis en la carta que es, y ya está, ¿vale? Si hubiera alguna duda importante. Si no, yo creo que tampoco, como no es predecir futuro con detalles, pues supongo que la, para la mayoría será suficiente. Bien. Pues yo, por mí, vamos a empezar ya la, las tiradas y si os parece, si no os importa, empezamos por la que estoy viendo primero, que es Maite. Maite, ¿puedes conectar, por favor, tú? Exacto. Vale, acabo de ¿Oyes bien ¿Me escuchas? Yo a ti, y sí, tú a mí. De acuerdo. ¿Me dices qué número de carta quieres? El número nueve. Nueve. Una, dos, tres, cuatro, cinco... 6, 7, 8 y 9. Anda, la carta de, uy, de Saturno, es como os he dicho, cartas astrológicas, eh, rayos y chakras, en este caso ha salido un planeta, significa que tienes una cualidad. Eh, los planetas en este tipo de interpretación significan cualidad, tienes una cualidad y la cualidad es Saturno. Cuando sale, habiendo hecho la pregunta, entre comillas, ¿qué necesitas para mejorar, para continuar avanzando? Pues la interpretación que te diría yo es, a lo mejor ya lo estás haciendo, ¿eh? que conste. Si ya lo estás haciendo, te está diciendo, sí así. Si no, que a lo mejor estás haciendo lo contrario, pues te recomienda que lo hagas. Saturno es el planeta de las limitaciones, pero no en el sentido necesariamente negativo. Todo el mundo piensa que es muy malo y no. Es el planeta de la paciencia, la perseverancia, hacer las cosas bien hechas, con compromiso. Entonces te dice, no corras. Haz las cosas bien hechas, aprovecha esa capacidad que tienes tú. El Saturno es algo que tienes, según esto, porque ha salido así. Es una capacidad tuya, pero ahora la tienes que sacar a flote tranquilidad, lentitud, bien hecho, todo planeado, toca de pies en el suelo. Esto es lo que ahora, para este año, para lo próximo, no significa todo el año, sino el próximo, el próximo avance, el próximo paso que tienes que hacer para continuar avanzando es usar el Saturno. Por lo tanto, paciencia, perseverancia, constancia y no caigas en los errores malos del Saturno, que es el miedo. No tengas miedo. Saturno te protege si le haces caso. Si pasas de él, se cabrea y entonces te da una bofetada. Pero sí. si no, es muy bueno. ¿Te sirve? Sí, sí, sí, mucha, mucha. Porque vamos, eh, algunos problemas vienen por eso, porque me da miedo avanzar por mí misma en la limitación esa. Es el miedo. El miedo... También es cierto que dentro del en entorno en el que me muevo soy un poco la oveja rara. Claro a nivel familiar y a nivel de grupo y entonces eso me está trayendo muchos problemas. Si tienes miedo, lo que está diciendo esta carta es, deja el miedo porque Saturno, o sea, deja el miedo, no es que sea fácil, eh pero sí, la recomendación va. sería, Saturno es uh -huh. el fuerte del Zodíaco, por eso molesta tanto, porque cuando se ponen algo no hay quien lo quite de ahí. Saturno te, es la fuerza de supervivencia que todos tenemos, todos la tenemos. Entonces sí. te está diciendo apóyate en ti, solo en ti, y eh, no, no tengas miedo, atrévete, pero así, espacio y con prudencia. Eso es lo que he estado haciendo, Josep. Sinceramente he cortado con muchísimas cosas, con muchas personas, con mucho entorno. Vale. Y eso está causando pues, eh, sus movimientos a, a todos Pues, de esto te está diciendo que debes seguir así, que te irá pues, bien. Ahora, gracias no, no, no, por no. Pero, lo necesito saber confirmar mínimamente que iba por el buen camino. Pues, gracias. Vale. Me desconecto para que puedas hablar con otra persona. Ya te digo, exacto. Si en todo caso ya seguiremos hablando. Exacto. Vale. Muchas gracias. Venga. Maika, si quieres conectarte. El volumen, perfecto. Hola. Dime un Buenas noches. Buenas noches. A ver, el once. Perdón. Once. Once. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Uy, uy, esta te va a gustar. El nodo Saturno tiene mala fama, pero en cambio el nodo norte, vale. Es el elemento astrológico que te habla de la evolución. Es el camino evolutivo, que es lo que el alma dice que tienes que hacer. Entonces, en este caso es algo neutro, no te dice qué tienes que hacer. Te está diciendo que todo está correcto, que estás siguiendo el camino evolutivo que toca. Por lo tanto, a Mike le he dicho, no tengas miedo, a ti te tengo que decir, suelta, que yo creo que por lo que te conozco ya eres así, suéltate y deja que Dios haga, porque tu alma está apretándote para que aprendas la lección que tienes que aprender. Entonces... Me parece que no hay mucho que añadir en este caso. El nodo norte es estás evolucionando, estás en el camino de evolución, sigue así, simplemente déjate ir. Vale, gracias. ¿Te sirve? <risa> sí, claro. Muchas gracias, José Venga, gracias. María José, ahora te toca a ti. Hola. Hola. El número 7, por favor. Ah, oh, ya han dicho dos, el número 7 tres cuatro cinco seis y siete uy qué bonito <ríe> qué bebito más bonito ¿eh? eh esta es una carta de chakras uh, el chakra amor es el nombre que yo le doy porque sabéis que yo uso doce chakras seis de dobles uh -huh. el chakra del cardíaco para todo el mundo para la mayoría de la gente, para mí es el chakra amor. Vale. En este caso es, ahora, sí, es que me faltan gafas y no lo veía bien. Es que el chakra amor, como el chakra cardíaco, tiene la parte delantera y la trasera. La trasera es la, lo que llamamos el chakra sabiduría y la parte de delan, delantera, chakra o centro, aceptación. Fíjate, aceptación, esa es la palabra del amor verdadero. El amor verdadero, el amor del chakra cardíaco, es universal, es la aceptación, porque cuando uno ama, sea uh -huh. lo que sea, personas, eh, animales, el universo, da igual, acepta tal como es sin querer cambiar nada, cosa que no ocurre cuando estamos en una pareja. En una pareja amamos a cambio de amor, sí. lógico, pero además deseamos... Que lo que no nos gusta, se cambie. Si lo hacemos mal, queremos cambiarlo. Pero aunque no queramos, como mínimo deseamos un cambio. Pero el verdadero amor acepta a la persona tal como es, sin crítica, sin nada. Por lo tanto, en este caso te está diciendo, trabaja el amor desde el punto de vista de la aceptación. El universo te ama, te va a dar todo lo bueno, todo lo que tú necesitas bueno pero tienes que aceptar, si no, es como, sí, esto sí me gusta, pero esto no, y entonces estás diciendo al alma, al universo, a lo que sea, sí. pues no sabes lo que me va bien, porque te está dando algo que te gusta, pero algo que no, y tú piensas, no, esto no, no sé qué, estás rechazando parte de lo que te da, y eso, ¿qué te da? Todo, todo, y ya sé que esto puede ser complicado de, de digerir, porque... Sí, incluso... ya te digo yo que lo es. <risa> claro, sí, porque incluso <risa> enfermedades... ¿Vale? Sí. Problemas eh, te las da el universo aparentemente, ¿no? Entonces, porque como no sea que te lo hubieras probado tú misma, si no es así, eh, cuesta un poco digerir qué es lo que te conviene. Bueno, pues el amor profundo, el amor verdadero, el amor del chakra cardíaco es acepto lo que mi alma quiere dar. Eso es lo que te está diciendo que deberías hacer ahora, como siguiente paso. Okay, no, lo intentaré no asustéis porque cuando se, en este caso se dice tienes que aceptar, Maika también le he dicho tienes que dejarte fluir sí. vale. pues no significa que eso que te va a dar algo malo puede, puede, no digo que no pero uh -huh. lo normal no es así solo en algunos okay. casos y casi siempre por karma y antes de que te diga esto pues uh, puedes haber tenido algún problema pero en principio cuando se te dice acepta te puedo dar fe que siempre vas a salir ganando Pero ¿Vale? vale, gracias. De nada, venga. <risa> Laura. Hola, Laura. Sí, aquí veo a Laura, ¿no? Sí, ya Laura. estoy aquí, sí. <risa> Le he estado en otro sitio. Buenas, Buenas tardes. Oh, bueno, eh, vale. Dime, pues número? mira, mi número es el 11, porque me persigue oh, mucho desde hace años. Y eh, el 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10 y 11. Vamos a ver. Oh, otro chakra. Vale. Um, ¿Qué iba a decir yo? Antes no lo he dicho con María José, pero servirá para María José y para ti. Cuando sale una carta de chakra es algo bastante profundo. En el sentido, los planetas nos habla, como a Maite y a Maika, aunque Nodo no es un planeta, pero es un elemento planetario dentro de la astrología. Los planetas hablan de cualidades que tienes tú, ¿vale? En cambio, uh, un chakra es algo que, bueno, que sí que es tuyo también, evidentemente, pero que está en constante fase de aprendizaje. Entonces, uh, para María José, es algo profundo muy profundo, que viene de algo muy interno y que tiene que ver con su trabajo, lo que ha hecho para evolucionar. Pues lo mismo contigo, ¿vale? Laura, tú tienes aquí, me sale una carta de chakra, en este caso es el chakra mental, esperad que si no me pongo las gafas no leo la letra pequeña, exacto, el chakra manifestación. De acuerdo, el mental, que se llama Agnya también, tiene, también es delantero trasero, la parte delantera es el chakra visión, el que permite... Uh, vivir mm. um, pero uh, digamos, per vivir, no, perdonad, per permite tener un objetivo de vida, este sería no, el de no. delante, pero el objetivo con el cual estás aquí, el de, de atrás es el de manifestar ese objetivo o sea que no, de alguna no. manera si te sale el manifestación, te está diciendo no te estarás y no, esto no hace falta que digas nada, ¿eh? pero quiero decir, no te estarás columpiando en los laureles, o sea Teniendo que hacer algo que ya tienes una idea clara de que tienes que hacer, pero que no te atreves o lo dejas o lo pospones, mm. ¿sí? porque te está diciendo manifiesta, pone en marcha, planea y haz cosas, cosas que tú ya tienes una idea de hacer uh, en tu vida. ¿Puede ser que sí. ocurra así que ya tienes algo y lo estás como o dudando o dejando? Sí, sí, claro que sí a ponerlo en marcha te está diciendo sí. hay que usar la mente para planificar la mente evidentemente cuanto más elevada mejor, pero sigue siendo la mente la mente para planificar tus proyectos o tu proyecto de hecho no creo que hable de más de uno sino de algo profundo para ti muy profundo, que es algo muy interno y que te conviene tirarlo adelante este sería el primer paso para ti ahora muy bien, muy bien, muy estupendo ¿Vale? muchísimas gracias Siguiente, ahora toca Monserrat. Venga, conecta micrófono y dinos el número. Hola. Espera, espera, perdón. Sí, sí, tranquila. Uh, dinos, ¿qué seis. número tienes? El 6. Seis. Seis. ¿El 6? Seis? 6. Vale, es que estoy Sis. un poco sordo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí. Y si no, ya me lo diréis. Uno, dos, tres. Cuatro, 5 y seis. Vale, no está mal. Vamos a ver, espérate que me, me miro yo aquí en la, la cámara. Ajá, está aquí. Le hice una carta de aspecto astrológico uh, y es el semisextil. Un aspecto astrológico es, así como hemos dicho, el planeta es una función que tienes, algo que ya tienes, el chakra es algo muy profundo, etc. El aspecto es una acción que tienes que hacer, o sea, algo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y al ser el semisextil, digamos que tienes que aprender. Pero es como si se te dijera, ahora tu próximo paso es aprender, no necesariamente algo complicado, muy profundo eh, tienes que coger información sí, la, la, quizás la mejor manera de decirlo es coger información buscar información aprender, aprender Vale, pero no necesariamente para que luego eso lo uses para enseñar o para hacer nada simplemente el alma te pide chupa información, busca información debes saber un poco más nada más, por lo tanto es bastante fácil para ti esto, eso es más complicado lo que ha salido hasta ahora ¿vale? En tu caso, pues disfruta aprendiendo, busca algo que te guste aprender y ponte a aprenderlo. Pero no vale el decir, vale. ya lo haré, uy me canso, hombre, no hace falta que te pongas a estudiar alta matemática cuántica, tampoco, tiene que ser algo que te guste. Pero que te aporte nueva información, que busques algo nuevo para ti. ¿Nada más? Vale. Uh -huh. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Pues, gracias. Ya lo sabéis. Adiós. Victoria, ahora te toca a ti. Victoria, ¿estás por aquí? Hola, Hola, ¿qué tal? Primero, gracias por invitarme ¿Perdón? a este grupo. Vale. Hola, ¿me escuchas? Es que se, se la ¿Me escuchas? A ver, tú eres Victoria y ¿qué número quieres? Ah, vale, el 9. El 9, de acuerdo. Y te estaba dando las gracias por la invitación al grupo. Siete. no te oigo bien, ¿eh? 8 y 9. Esta es la carta que ha salido, a ver que, que la vea yo. Anda, qué bien, Júpiter. Digo que bien porque seguro que te va a gustar. <ríe> la mayoría de la gente disfruta con el Júpiter. A ver, okay. Victoria. Eh, la recomendación para avanzar para ti es disfruta. No sé si eres de las que disfruta de la vida o no. No, no, no te conozco lo suficiente ni mucho menos, por lo tanto no lo sé, pero con Júpiter, Júpiter es el planeta del aprovechar las oportunidades que la vida te trae para cualquier cosa para disfrutar, para montar negocios, para hacer dinero, para tener amantes, da igual. Es para disfrutar de las oportunidades que la vida te, te, te da. Es el contrario del Saturno. El Saturno que ha salido el primero es una cualidad personal que nos busca con tranquilidad nuestra seguridad. En cambio, el Júpiter es el que pasa de la seguridad, es también algo personal que tienes tú, que tenemos todos, en este caso tú, pues para disfrutar de la vida y si suele salir es porque normalmente, cuando sale así en una tirada es porque eres alguien que por alguna razón ahora mismo no estás disfrutando de la vida ¿te, te resuena esto? ¿es así? Sí, sí, ¿Sí? me resuena, ¿me escuchas? Vale. Sí, últimamente no, no estoy disfrutando de la vida Soy pues... la mamá de Naí. Vale, sí, sí. <risa> sí. Okay. Digamos que sí. desmelénate Vale, vale. Melena, ti disfruta de la vida que te lo mereces. Todos nos lo merecemos, pero en este caso te está diciendo ahora te toca. Ahora disfruta. ¿Vale? Muchas gracias, sí, perfecto. Maravilloso. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta el siguiente. Sí, igualmente. Pascual. Ay, Venga. Hola. Buenas tardes. Pascual. El número 7. 7, ¿de acuerdo? 1 2 3 Cuatro, cinco, seis y siete. ¡Guau! ¡Wow! Me encanta. Pero, a ver, ajá así lo veis. Es la carta del Trígono, otro aspecto astrológico. Bien, uh, es un aspecto como el semisextil de Montserrat. Un aspecto es una acción que tienes que hacer. El Trígono, para cualquiera que sepa algo de astrología, es un aspecto de Júpiter. Como la carta de Victoria, que es dicho disfrutar, el trígono cuando sale en una carta notal, significa que disfrutas de las áreas que están conectadas con ese trígono. En este caso, como es algo que se te recomienda, se te viene a decir disfruta, pero así como Victoria es disfruta de las oportunidades que te traen, con tus capacidades, con tu manera de ser, aquí te está diciendo tienes que ser activa. Disfruta del mundo, disfruta de las oportunidades, pero búscalas. No esperes a que te lluevan y que te vengan solas. Tienes que aprender a disfrutar conscientemente, activamente, de tus capacidades y de lo que te venga en el mundo. ¿Te resuena también? Sí, mucho. Bastante. Vale, pues... <risa> Saliendo esto, también te puedo decir, y a Victoria también, como tienen que ver con Júpiter los dos, pues no es solo que tenéis que disfrutar, sino que a la que hagáis un poco de caso, vais a disfrutar como nunca. Ya lo veréis. <ríe> o sea, aprovechad. Gracias. Gracias. Bien. Rosa, venga. Dinos, ¿qué número quieres tú? Sí, sí, sí, ya estoy aquí. Al set. Siete. Al de acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Mira, ahora sale una carta de rayo. Por lo poco que te conozco, cuando, como eres alumna mía y me estás explicando cosas, creo que te va como anillo al dedo. A ver. <ríe> de acuerdo. Bueno, como anillo al dedo no sé. Ahora te explico. La carta de los rayos, cuando sale una carta de rayos, eh, está hablando de algo muy espiritual es una todas las cartas que están saliendo vienen se supone de inspiración del alma claro que por eso la he, la he pedido no pero en este caso es como que te está diciendo saca de ti vale esa energía del alma el quinto rayo ha salido el quinto rayo el rayo quinto es el de ciencia y conocimiento concreto o sea, te está diciendo, tienes que ser más racional, más mental, concreto, racional, de alguna manera, a lo mejor ya lo estás haciendo, como he dicho ya desde el principio también, ¿eh? a lo mejor la carta que sale, dices, ah, vale, más o menos es lo que estoy haciendo, pues simplemente se está confirmando que estás en el buen camino, si no, pues a lo mejor estás haciendo lo contrario, si eres muy emocional, te estás dejando llevar por las emociones en la vida diaria, esta carta te dice, no, no, no, no, no, tienes que aprender a usar el conocimiento y la razón para entrar en los mundos espirituales. Porque es una carta, ya, ya os digo, la carta de los no rayos es algo muy espiritual, no es algo concreto, material de aquí, sino está hablando de tus energías sutiles. Por lo tanto, usa, si no lo haces todavía, tu razonamiento para hacer práctica concreta estudiando cosas de tipo espiritual. No te vayas por las ramas, es como, es que es difícil explicarlo, un científico, pero no los que tenemos ideas, sino un verdadero científico, es alguien investigador, pero y que no se cree nada, que no pueda comprobar hasta cierto punto, lo va mirando, pero que no se anda por las ramas y poniendo florecillas, ni buscando complicaciones, sino vamos al núcleo, quita esto que es paja, esto que es paja, me quedo con esto y esto es lo que uso. Básicamente sería algo así. ¿Te resuena un poco? Sí, sí. Vale, perfecto. sí. porque ya llevo un tiempo que, que no, no quiero perder el tiempo. Demasiados años ya para perder el tiempo. Eso es de quinto rayo, sí, exacto. Concretamente es eso, el, el tiempo no hay que perderlo. Pues sí, esto es de quinto <risa> rayo. Perfecto, felicidades. Y si ya estás en el camino, esto te va a decir, pues te está confirmando que sigue por ahí. Vale, gracias. Vamos con Pilar. Pilar, hola. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Dinos el número que tú decides. El 9. El 9. Sois muy copionas, ¿eh? El 9, el 7, el 7, el 9, el 9, el 7, el 11. <ríe> 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Que conste que todos los números son bonitos. Dejaos llevar por el que sintáis. Si es el 9 está perfecto. Vale. Um, hay cartas que son bonitas de entrada y otras que no lo son tanto por lo que significan. Esta, a ti te ha salido el planeta Plutón. Que como puedes ver en los dibujitos, pues es. Un poco complejo. Uh, digamos que Plutón es el planeta transformador, el que nos transforma. La capacidad de transformación que todos tenemos de un buen día, bueno, no suele ser cuestión de un día u otro, sino de un tiempo largo, ¿no? pero bueno, vamos cambiando lentamente, pero profundamente. Si fuera por poner un ejemplo, Urano, que es el cambio, puedes cambiar de un día para otro pero es un cambio que puede ser reversible. Uy, pues ahora cambio y me dejo el pelo largo. Y mañana, bueno, mañana dentro de un mes, cambio también y me lo corto a cero. Eso sería el urano. Pero en cambio Plutón es... Yo era calvo y me está creciendo el pelo. <ríe> es un invento un poco raro, pero es igual. Lentamente, o también lentamente me está cayendo el pelo. Es igual, estoy cambiando, sí, pero de una manera profunda irreversible, es un cambio profundo de hecho es el cambio es el planeta, para los que no lo sabéis, que sois la mayoría que está en el sustrato de Cambiem la asociación Cambiem que se llama Cambiemes, Cambiemos juntos es transformación precisamente, es pasar de oruga a mariposa, por eso el símbolo que usamos es una mariposa ese es el efecto de plutón entonces la parte, digamos, mala, que no es mala, pero que puede ser molesta es, te está, si no te está pasando ya, como he dicho, que puede que ya esté pasando, pero si no, agárrate los machos, que como se dice en México, porque vienen cambios muy profundos en tu vida, mucho, y eh, digo que es la parte negativa, no los cambios, sino que no se pueden controlar, viene una época de caos. En el sentido de que quien manda no eres tú, es el alma. Y entonces, el alma te va provocando una serie de cambios, todos para bien. El resultado es muy bueno, de oruga a mariposa, tenlo en cuenta, es muy bueno. Pero mientras están pasando esos cambios, como no sabes por dónde vas y tienes muy poco control sobre tu vida porque están pasando cosas que no sabes por qué puñetas pasan, porque vienen directamente del alma sin pasar por la mente ni por las emociones ¡Puah! pasan cosas en tu vida y en tu interior es una época caótica que puede dar la sensación de que joder menos mal que el universo me ama porque es que si me llega a odiar no veas ¿Vale? por eso te aviso de que sería esa parte posiblemente que se pueda vivir negativamente pero que ten un poco de paciencia porque el resultado final, lento, no en un mes o dos, ¿eh? supongo que será en todo este año, va a haber muchos cambios positivos en tu vida. No uno tampoco, sino muchos. ¿eh? Cambio de como de la noche al día, de un, de, del año pasado a este final de año de, del próximo, será muy diferente tu vida porque el alma te está pidiendo una transformación importante. Yo creo que ya la debes estar intuyendo. O ya lo estás haciendo o ya estás intuyendo que... Uy, se acerca tormenta, algo así. ¿Me equivoco? No te equivocas para nada. Estoy vale. en plena transformación, en pleno cambio, no puedo evitarlo, me viene de fuera. Simplemente lo que sí que puedo controlar son la manera en cómo los acepto esos cambios vale. y cómo los ah. trabajo para que sea mi alma la que florezca. Vale, perfecto. O sea, has acertado 100%. Me alegro, lo único que me sabe mal que sea de esta manera, porque yo ya lo he vivido en Plutón también este, en algunos casos, lo conozco bien, y es mi amigo porque es mejor tenerlo como amigo, la verdad. Pero en el momento en que viene, siempre le digo, oye, no podrías venir más tarde, hoy estoy ocupado, pero cuando se ha ido le doy las gracias, cuando se va le doy las gracias porque siempre ha sido para mucho bien. Pues, sí, vale, es vale. una crisis plutoniana la que me llega ahora y aceptarla. Pues eso, encoméndate. En, uh, yo, si me permites, y eso vale para todos, ¿eh? pero en este caso, cuando interviene Plutón, yo siempre digo: oye, la única solución es decir, hágase tu voluntad. No hay otra cosa. No, no se puede intentar luchar porque no se puede contra esa energía y a la vez saldríamos perdiendo porque vamos a ganar con ella. Pero a la vez es. Vale, yo me rindo. Yo me rindo, hágase tu voluntad, que sea lo que Dios quiera y sigo adelante. Vale, pues eso. Felicidades por los cambios futuros. Muchas gracias, José, por tu tirada. Siguiente. Mar. Venga, toca Mar ahora. Dinos qué número quieres. Mar. Ahí está buscando quizás el micrófono. Bueno, si no contesta, paso al siguiente y cuando ella conteste, ya conteste ya hablaremos con ella. Aquí es hay alguien que solo dice iPhone. No sé quién es. Si me está oyendo, pues pero por favor. Ahora sí, esa eres tú porque se te ah, ha... Dinos. Soy Sandra. Soy... Ah, Sandra, sí, vale. Si es que no esa. sale el nombre. Ahí, es igual. Vale, uh, no, pues que no la... ¿Qué número quieres? El El 5. El 5, ¿verdad? El cinco. A nos Estáis cambiando de número. Gracias. No está aburrido. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Anda, mira, esta ya ha salido. ¿Cómo que ya ha salido? Ya hemos dado la vuelta, caray. Vale. Uh, eh, sale el nodo norte. Y el nodo norte es, como he dicho a Maika, la segunda, creo que era, uh, uh, es un elemento que te está diciendo que estás en el camino de evolución que tienes que dejar dejarlo pasar tienes que hacerlo tú mov moverte dejándote fluir por tu intuición según esto esto no dice nada en concreto que hay que hacer esto hay que hacer lo otro sigue tu intuición y sigue tu camino que sientes el camino interno que sientes si no, pues bueno, a ver, a Maika no se lo he dicho porque ella ya lo sabe, pero a ti te puedo decir, busca, si tienes demasiadas dudas, busca a alguien que te aconseje, ¿vale? Pues una tirada bien hecha o yo qué sé, una carta astral o un, un coach, da igual, a alguien, un medium, un, un amigo con el que pueda hablar, da igual, pero busca a alguien si tienes dudas. Pero si más o menos ya tienes claro lo que es, no hagas caso de nadie más, haz caso a tu intuición, eso es lo que mejor te funcionará. Suéltate en el sentido de soltar fluir con, con tu intuición y lo único que tienes que tener en cuenta es el objetivo que quieres. y Con esto tiene que ser un objetivo de tipo espiritual seguramente. Con el nodo norte dudo que sea un objetivo material, que puede que haya algo material ahí en medio también, pero el objetivo final siempre con el nodo norte tiene que ser algo espiritual. ¿Te ha servido? Pues sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Josep. Siguiente, Margarita. Venga. Hola, María. Hola, Albuit. El 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí, Libra. Sale el signo de Libra, ¿vale? Y el signo es una cualidad que tenemos, pero que no requiere hacer nada. Eh, digamos que está ahí. Y forma parte de la energía de la humanidad, de todos. Entonces, um, si sale Libra, es tienes que potenciar el signo de Libra, ¿vale? Lógicamente. Libra es la búsqueda de la armonía. La armonía, el equilibrio, la tranquilidad, la diplomacia. O sea, es poner armonía en tu entorno. No me extrañaría que si sale esto es porque en realidad lo que tienes es lo contrario. Más bien, uh, líos, conflictos o dificultades de entendimiento con la gente. Uh, y entonces lo que te está diciendo este libro es, esfuérzate por poner diplomacia. Uh, ¿Cuadra con lo que te está pasando o varía? No, no, sé sí que cuadra. ¿Sí? Vale, te lo explico más que nada porque quería estar seguro antes de hacerte, porque a mí me ha pasado hace poco un problema con un amigo y que parecía que ya no lo era, que se comportaba mal, parecía, ¿vale? Y era tanta la historia que había que mis ganas era hablar con él y decirle, mira, vete a hacer puñetas, esto no se hace, no es justo, vete y deja, no quiero saber más. Ese era mi Sagitario, mi ascendente Sagitario, vale, pero se ha impuesto mi, mi Libra en ese sentido, es otra cosa, pero va por en eso, que es... Diplomacia, habla, pregunta, con tranquilidad, con diplomacia y amabilidad. Y caray, ha funcionado de bigotes, nos hemos entendido muy bien, yo me he dado cuenta de errores que había cometido yo y que yo no había visto y al revés, nos hemos entendido perfecto. Pero siempre, aunque creamos tener la razón, con esto estoy hablando ahora y ¿eh? saliendo esta carta... En otra carta podría ser, dale un par de hostias que lo necesita, ¿vale? pero en esta no, en esta es busca potenciar tu equilibrio interno, respira, cuenta hasta 100, busca cosas bonitas, armonía y belleza, busca cosas que te gusten, uh, olores bonitos, uh, colores que te gusten, vestidos que te gusten, o sea, cosas que potencien tu armonía interna y... Intenta trasladarla al exterior, de manera que cuando hables, cuando te muevas, cuando esto, uh, lo sepan o no los demás. Me refiero que puede ser, es que no sé, tu circunstancia tendrás que aplicarlo a la tuya, ¿no? Pero imagínate que en tu casa hubiera una, una pelea ahora, ¿no? Un malentendido de pareja. Por poner, ahora me lo invento, insisto. Pero entonces, no se trata tanto de que tú fueras a hablar con tu pareja y, ay, bueno, no sé qué. No, no, no, no. Pon armonía en la casa, límpiala, déjala bonita, uh, por poner un ejemplo, ¿eh? um, haz comida gustosa, pero no para agradar, no, no, no, para poner esa armonía, para potenciar la armonía, usa el Feng Shui si entiendes un poco, o oh, pregunta que eso es fácil, el Feng Shui, para poner más armonía en tu casa, etcétera, Poner armonía y belleza hará que todo se vaya tranquilizando más, ¿vale? Eso, eso, es, eso es lo que se te dice. Sí, armonía, diplomacia, belleza, equilibrio. Esto es lo que se te dice. ¿Te sirve? Sí, a mí se me soy sagitario también, igual que tú. Ay, pues sirve como yo, en ese sentido. Bocazas, tenemos que tranquilizar un poco y aprender de la diplomacia. ¿eh? Porque la diplomacia no la inventó un sagitario, ya te lo aseguro. Sí. Bien, siguiente, Silvia. Buenas. Hola, buenas tardes. Vamos el 7. El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Sale el planeta Mercurio. ¿Sí? Exacto, planeta Mercurio. Uh -huh. Entonces, uh, lo que te está diciendo es, el, para, el primer paso para continuar avanzando sería comunícate. Habla. Uh, a ver, Mercurio puede ser de manera escrita, de manera hablada, de manera, yo que sé, a través de internet. Es, eh, aquí no se puede decir exactamente qué, pero con Mercurio tienes que usar la capacidad de la palabra. Bueno, también en la escucha, ¿eh? escuchar y hablar, pero insiste mucho en la necesidad de comunicación de alguna manera. Puede ser que tengas algún problema y que necesites comunicarte para solucionarlo. Pero también podría ser algo simplemente positivo, sin ningún problema. ¿eh? O sea, podría ser que te está diciendo, oye, ¿por qué no escribes ese libro que ya querías hacer hace tiempo y no te atreves? O Oye, ¿por qué no buscas una, un trabajo en donde puedas comunicar lo que tú sabes? o Entiendes, ¿no? Es todo lo que tenga que ver con comunicación es lo que tienes que potenciar ahora. ¿Tienes algo que tiene que ver con comunicación preparándose? Es que siempre me sale eso y yo siempre digo que no sé comunicar. Vale. No, pero sí, sí, me resuena. ¿eh? De acuerdo. Uh, borra un poco esa palabra de no sé comunicar, no sabía comunicar. Es diferente, aunque quiere viene a decir lo mismo, ¿no? Pero en realidad es, ponlo en el pasado, antes no sabías comunicar y en el futuro sabrás muy bien comunicar. Mientras tanto estás aprendiendo a comunicar. está hay que potenciarlo. ¿eh? Nadie sabe comunicar, sí, sí, bueno, sí. casi nadie, si no practica. Entonces, <ríe> venga, pues siguiente, Leo. Gracias. Muy bien. Buenas Leo. noches, hola. ¿Qué número? El 4. El 4. El 4. Uno, dos, tres y cuatro. Ando, andó. Lo has hecho, es profesor, ¿eh? y te sabes. <risa> no. Vamos a ver. Era. Letra pequeña ahora. No. no, porque hay una letra pequeña que no la sabía ver ahora. Vale, de acuerdo. Sí. ¿Tú me equivoco si ¿Sí tienes algo que dar al mundo y no lo has dado todavía? ¿Por qué? Uh, no es falta que me contestes, tranquila. Sale la casa 10, de... ah, perdón, que no te la he enseñado. Sí, la carta de la casa 10. La, así como el planeta he dicho es una función que tienes tú el signo, el, as el aspecto tienes que hacer algo uh, el signo es algo que tenemos todos, etc. Las casas es algo que tiene que ver con los demás o sea que los demás intervienen todo lo otro es algo tuyo en este caso es algo está pasando en tu vida que probablemente no te deja sacar esta casa y esta casa, la casa 10 es la casa de la vocación, lo mejor que podemos dar al mundo. Cuidado, no, lo que, no el trabajo con el que nos ganábamos la vida, sino la vocación que puede unirse con el trabajo o no, puede ser diferente. Entonces, la vocación es lo mejor que puedes dar al mundo. Y aquí te sale, esta casa te está diciendo, oye, en el entorno, en tu entorno, los demás, alguien o algo te está como presionando o diciendo, Saca eso tuyo, saca eso, hazlo, dalo, muévete, no te quedes quieta en casa, no te quedes quieta en casa, un momento Mar, uh, ahora cuando termine con Leo te pondré a ti porque antes ya te he avisado y no has dicho nada, ahora te, ahora te vuelvo a llamar. Vale, pues uh, sácalo y eso será tu vocación y eso va a tener éxito, va a funcionar, éxito en el sentido de funcionarte. ¿Puede ser que cuadre con lo que estás viviendo ahora tú? Bueno, digamos que hace muchos años que solo estoy, como quien dice, metida en casa. Vale. Pero tú puedes dar <ríe> más. Sí, sí, evidente. Pues sí, sí. ya toca. Eso es lo que dice eso. Vale. <ríe> yo no lo he sí. dicho, de que conste, yo sí, digo. Me decís vosotros el número de cartas. Yo me lavo las manos. Si luego pasa algo grave, que conste con nadie de vosotros. Yo responsable. Vale, vale. Hay pues, que ponerse en marcha. Exacto. Y tranquila, que vas a tener apoyo. Vale. Dale, así es porque te toca y ¿Sí? te conviene. Sí. De acuerdo. Hasta luego, Leo. Vale. Ah, venga. Vale. Ahora sí. te hacemos a ti. Dinos qué número quieres. Hola. No me diga que es. Hola, ¿me escucháis? Ahora, sí. Diga. ¿Me escucháis? Sí. Es que lo no veo. No veo ni pongo esto en el metro. Ah, el 3. El 3, de acuerdo. Uno, si es que el metro es, es complicado. Dos y tres. ¿Ah? Bueno, yo como no sé tu vida, no tengo ni idea, pero me sale la casa 7 que tiene que ver con la pareja. En general, vamos a explicar. Um, esto puede tener que ver con pareja o con socios o colaboradores. La casa 7 tiene que ver con la colaboración con otros. La colaboración que necesita más esfuerzo es la de la pareja, por eso normalmente se habla de pareja. Si no tienes pareja, te está diciendo por qué no buscas una. Si ya la tienes, te está diciendo oye, te conviene arreglar cosas con la pareja, ¿vale? Pero también podría ser que no hablara de pareja amorosa, vale, sino de pareja de trabajo. O que estés pensando en montar un negocio tú sola y aquí te diría, hombre, pues hazlo con alguien, busca algún socio o socia o algo así. ¿Estás pensando en alguna cosa que necesita colaboración? Eh, no. <risa> no. No sé no. si me vendrá algo o no sé. Bueno, algo, lo que sí aquí te dice es Ahora toca y vendrá de fuera, porque las casas es como te he dicho el efecto del entorno, como he dicho con Leo, la, son cosas que te vienen por parte de otras personas que tienen que ver con pareja. Sí, sí, pero la sí está está está. Dentro, ¿eh? Sí. Vale. Pues, pues cosas que bien, ¿no? con pareja. Amorosa sí, sí, sí. o pareja de trabajo, de socios o algo así. O sea que prepárate para tener trabajo. Porque con las parejas siempre vale. hay, como sean, uh, algo así. Trabajo. Dale. Vale, muchas gracias. Dale. Bueno, si se oye mal, me está avisando. Cortarme el este, por... mm, No, te oigo, pero no se oye, no se entiende. Vamos al siguiente. ¿Iphone Diana? Sí, Diana. Diana... Sí, bueno, el número 5, si me hace favor. El número 5, Diana. Yo eh, te perdona que te interrumpa, pero es que estás en eh, el micrófono silenciado. ¿Tienes? A ver, ¿tienes? ¿ahora me oís? Sí, perfecto, gracias. Vale, sí, no me he dado cuenta. Parece ser que como se ha desconectado y vuelto a conectar, ha salido así. Vale, pues si te oigo a ti, supongo, y tú me oyes, supongo que los demás también. Diana, ¿dónde estás? Aquí hay iPhone, Diana, bien. Sí, el número 5. El número 5, vale. Sí, el correcto. número 5. Sí, sí, el número 5, ¿eh? Vale. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uy, está al revés. No, está bien anda vale sale la casa 8 precisamente la casa de la transformación lo que he dicho de cuando ha salido la carta de plutón es válido también para ahora con la diferencia de que plutón es algo interno y en cambio la casa 8 es externo un efecto de fuera según esto si no estás ahora pronto vendrá vale una transformación muy profunda en tu vida en este caso provocada por situaciones exteriores cuando es Plutón sí que pasan cosas fuera pero en realidad la transformación es interna cuando es la casa 8 es por transformación de situaciones de fuera que como que se derrumba el castillo de alguna manera como lo mismo que he dicho con Plutón es bueno el resultado final pero es doloroso la vivencia porque no podemos controlar casi nada y en este caso encima como ves que los demás no funcionan muy bien, hay cosas negativas que van pasando, el resultado será positivo pero momentáneamente se vive como negativo, pues allí yo también te diría lo mismo que he dicho antes, paciencia, perseverancia y hágase tu voluntad es lo único que se puede decir en un caso así. vale la casa de las transformaciones y del efecto de la sociedad en ti. Digamos que con todas estas historias que han habido, que si la guerra, que si la pandemia, que si no sé qué, no sé cuántos, ha habido gente que sabéis que ha sido muy afectada en salud, en economía, en lo que sea, ¿vale? Y en cambio otros que casi ni se han enterado de lo que ha habido, en el sentido que no, no, no le ha afectado mucho. Pues eh, en este caso está hablando de que el entorno sí que eh, te afecta bastante ¿vale? y que por lo tanto tienes que aceptar el cambio. Antes creo que no lo he dicho a, a, con el Plutón, eh, que hay que aceptar el cambio, no solo es, bueno, sí, hágase tu voluntad, es rendirse a la voluntad del alma, aceptar eso y poco a poco las cosas van enderezándose después de hacer una limpieza. Se podría entender como una limpieza de una casa que hace como varios años que no se ha limpiado. Y entonces se tienen que sacar todos los muebles, limpiar las paredes, limpiarlo todo, para luego volver, después de limpiar los muebles, volveros a poner. Es un, un enredo li bastante lioso, eso es lógico, pero muy positivo al final. ¿Vale? O sea, a los que tenéis eso, dime, ¿te, ¿te resuena? Sí, me resuena y muchas gracias. Vale, de acuerdo. Pues paciencia, no te preocupes, porque siempre es para bien esto, ¿vale? Pero sí que. Me gustaría haberte dicho como el Júpiter, como según quién le ha salido, digo, ah, tú a disfrutar este año. Pues tú disfrutar no vas a disfrutar mucho, lo siento. Bueno, hey, que no predigo el futuro. Puedes disfrutar, pero te puede costar un poco porque tienes que cambiar cosas. Bien, siguiente, pues, Ibis. Te toca a ti. Ven. Sí, te oigo. ¿Qué número? 12. 12. 12. El 12, ¿eh? 1, 2. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ibis. Toma ya. Está bien. Muy bien. A ver, lo que leo está correcto. Sí, vale. Te ha salido un chakra, perdón. El chakra autoconciencia, que es... A lo que todo el mundo llama el chakra plexo solar, que tiene la parte delantera, la parte trasera. La parte delantera es la autoidentidad. ¿Quién soy yo? Si no se tiene ese chakra bien, pues yo no soy nadie. ¿vale? Pero a ti te ha salido la parte trasera, que es el chakra poder, la energía del poder. Y alguna vez hemos hablado tú y yo, por otras razones, como alumna que eras, y ha salido precisamente el tema de que no confías mucho en ti. Te está diciendo. Ahora toca. Eres una leona. Es que sale el león. Eres una leona. Tienes poder. Tienes fuerza. Ahora se te va a activar. Lo puedes activar si lo quieres conscientemente. Y es algo bastante profundo. Es un chakra. Es algo muy profundo. Entonces, atrévete. Yo te diría: atrévete. Porque es, tienes fuerza detrás. Ya la tienes. Simplemente que ahora sale más fácilmente que otros momentos de tu vida. Por lo tanto. Venga, tira adelante lo que pensabas. ¿Te ha servido? Gracias. De acuerdo. Sí, y yo. Siguiente, Sara. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué número tienes? ¿Quieres? El 2. Dos. ¿El, dos. El dos. dos. Uno, dos, ¿eh? Sí. Uno, dos. Ah, muy bien. Está bien. ¿Tú estás aprendiendo algo ahora o con ganas de aprender algo? Muchas cosas. Bueno, vale, pero me refería a algo en especial porque te sale la carta del quincunce. El quincunce es un aspecto astrológico de color verde como el semisextil, que creo que ha salido alguien, no me acuerdo, uh, uh, que decía que tiene que aprender. Ah, sí, a Montserrat te había salido la carta del semisextil verde, pero Pequeñito. Entonces, ella tiene que aprender cosas este, ahora para avanzar, pero sin mucha sin problemas, sin profundizar necesariamente, nada especial. En tu caso, sale el quincunce, que es también una línea verde, pero en largo, más fuerte, que dice que tienes que coger mucha información, aprender, aprender, aprender y tomar decisión. O sea, probablemente hay algo en ti que no termina de tomar una decisión que ya tienes clara, que más o menos ya sabes, pero no estás segura. Entonces te está diciendo, ¡Shh! es el momento de tomar decisión, pero no ahora mismo, sino que primero te informes bien sobre los pros y los contras de todo eso que hay y termines tomando la decisión, pero no lo pospongas hasta el próximo año, porfa. O sea, algo así como, es el momento de buscar la información que te falte y tomar una decisión. Si lo haces así te va a funcionar, lo que sea, pero te va a funcionar bien requiere tu acción, lo siento pero no va a ser solo como el Cúpiter que te viene solo y ya está, hay que hacer, pero bueno, tampoco te pide que te mueras o que te hagas algo muy fuerte no pero sí trabajar y estudiar estudiar, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? ¿te ha servido? Pues sí, me bastante. muchísimo, muchísimo lo siento, sí, pero me bastante. Y que me ha mucho. Lo siento, no entiendo nada. Entre que soy un poco sordo y que se oye mal. Vale, gracias. Vale, vale lo siento. Sí, y a mí me resuena mucho, que muchas gracias. Vale, gracias por traducírmelo porque entre, ya te digo, ese sonido malo, más yo que estoy ya. Bueno, que se, le, se me notan los, los años, <ríe> quiera o no. Gracias. Uh, Mónica, siguiente. Ah, que ya quedáis pocos, ¿no? A ver. Bueno, algunos, pero pocos, sí. No sé. Mónica, a ver, ¿qué número ver. tiene? 8. Eh, el 8, de acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos, Mira, otro chakra. Ajá, ah, el chakra tierra. Uh, vosotros lo conoceréis seguramente por el chakra base o chakra raíz. O, bueno. uh, vamos a ver, al ser un chakra te está diciendo que es algo profundo dentro de ti, lo que tienes que hacer. No sé cómo, no sé nada de ti, por lo tanto no, estoy, no sé cómo interpretar exactamente, pero tú ya lo podrás, uh, supongo, uh, encuadrar en tu vida. Y es la, la idea de... Me parece que tienes el micrófono puesto en algún sitio que se va oyendo. Vale. Uh, tienes que tocar de pies en el suelo. Según esto, el chakra tierra es el que nos enraiza, el que nos da la energía de la madre tierra. No, o sea, eso que dicen los pies en el suelo y la cabeza en el cielo o algo así. Vale, pues a ver, cabeza en el cielo, donde, donde la que quieras. Pero ahora te toca tocar de pies en el suelo, enraizarte, Tocar tierra hacer suelo vale eso puede ser desde cualquier cosa de ejercicio físico de caminar por la naturaleza a artesanía con barro pues que puede ser cualquier cosa vale no, no sé exactamente psicológicamente te está diciendo tienes que tocar suelo tienes que tocar de pies en el suelo y ahí podrás materializar probablemente alguna cosa que te gustaría algo que te gustaría hacer, pero que requiere que uses esa energía de chakra tierra. ¿Cuadra con algo de lo que estás pensando preparando? No sé, estoy segura si es a mí que me decís, porque yo estoy quieta, no estoy haciendo ruido con nada. Eh, por eso, no, no estaba segura. Eh, eso es una constante en mí. O sea, yo tengo que hacer ejercicio todos los días, lo ah. hago, ya hace como cinco años. Una cuestión muscular. Ah, vale. Eh, y en cuanto a, la, a lo que no es muscular, bueno, sí, también es algo que, que me caracteriza, digamos. Ah, de acuerdo. Uh, bueno, algo te conviene ahora, te dice, está tocando eso quizás es más enraizar a nivel mmm, meditación, no, no siempre eh, con algo <risa> físico, pero sí imaginar que si haces visualizaciones, meditación, Imaginarte que te enraizas Imaginar el color rojo que se conecta con la tierra Con la madre tierra, No sé, buscar alguna cosa Porque lo que te recomienda para continuar avanzando Es eso, el chakra tierra o sea, Bajar o sea, las ideas a este mundo Estoy bien orientada entonces vale. Perfecto Vamos a, a continuar así Gracias. Venga Ziva va. ¿Hola? Sí, ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, ahora te oigo. Hola, sí. Dinos qué vale. número. Aquí en... Mónica, desconecta, por el favor. El 2. Desconecta el altavoz. El 2, así, dicho el ¿No? Gracias. Sí, el 2. Vale. Uno y dos. Mira, otro chakra. Ah... Bueno, vamos a ver. No, no perdón, eh, otro chakra, no, otro rayo, quería decir, que no han salido muchos, precisamente. ¿Sí? Es el, el cuarto rayo. El cuarto rayo es armonía, el nombre, es armonía y, uh, y belleza a través del conflicto. <risa> vale, por un lado sí, es artistas, ¿verdad que tú tienes un área artista sí. bastante importante? Claro, y ese es mi rayo principal, sí, sí. Entonces te está diciendo, trabaja equilibradamente esa energía sí. artística, esa energía de creación de belleza en el mundo. Y vigila no caigas en la parte del conflicto, porque entonces te, te dan pofetadas el mundo. Básicamente sí. es eso. Uh, de acuerdo. Como hablé hace poco contigo, recordaba que sí. habías hablado de que música y cosas así, ¿no? entonces sí. perfecto, pues, trabaja con esto porque es lo que te está diciendo y esto te viene de muy arriba porque al ser un, un rayo es algo espiritual, sí. es una energía muy espiritual y sutil por lo tanto estás espiritualizando esa energía tuya que parece ser que ya también la estás poniendo en práctica pues a, a seguir con eso que es lo que te recomienda que hagas muy bien, gracias. De nada. Muy ah, bien. ALM, <ríe> Antón. No, Anatol, perdón, ¿verdad que es Anatol en tu caso? Sí, vale. Correcto, Anatol. Anatol, exacto. Muchas gracias. El número Va. 13, por ejemplo. El 13, mira, tenía que ser, creo que eres el único hombre, ¿no? No hay yo en ningún otro por aquí, ¿no? Vale. Tenía que ser el único hombre. He dicho del 1 al 12 y él va y me dice el 13. <risa> no pasa nada, tranquilo. Shh, que no, pero quiero decir que me hace gracia porque... Es que he llegado tarde, lo siento, ah, no había escuchado la instrucción. No, no te disculpes porque no es ningún problema. Simplemente es que para evitar que pudierais decir cualquier número, entonces estaría aquí dando vueltas, pues había dicho una cantidad. De acuerdo, el 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Vamos a ver. O oh, es el signo de cáncer. Sí, el signo de cáncer. Por curiosidad, ¿qué signo eres tú? Sagitario, ascendente Aries y descendente Leo. Vamos, que tiene mucho fuego. ¿No será que te falta un poco de agua, de emoción? A ver, aquí te sale el signo de, de agua, de cáncer, perdón, que es la gran madre, la madre cósmica, la madre normal también, claro, <ríe> la madre que nos parió, pero es la energía femenina de imaginación, vale, es la imaginación, la casa, el hogar, los orígenes, nuestras raíces, todo eso representa el signo de cáncer. Entonces, si te sale esto, te está diciendo, oye, aprovecha esa cualidad que tienes dentro de ti y déjala salir, déjala fluir. No seas quizás tan fuego, tan duro, tan lanzado, tan energético y pues aprovecha eso. No será que, bueno, no, tienes un hijo, un nieto o algo que tengas que. que le hayas dejado dos, un poco. Dos, dos. Pero los has. O sea, no hay, no hay carencia afectiva, ¿verdad? Vale, pues uh, no. no que yo sepa vale tú a ti qué, te, qué crees que te uh, o sea a qué te resuena esto el signo de cáncer para ti esto que te estoy diciendo uh, mejorar que... la relación con mi madre quizás Ah vale pues sí es la no madre tengo... también. también podría ser eso también podría ser la abuela eh pero vamos es la parte femenina eso está claro entonces puede ser, si tienes una relación un poco, o sea, no del todo buena con la madre, entonces sí, probablemente esto te está diciendo, oye, toca ahora. Y ha, haz caso, ¿eh? Porque sí, estamos, por algo. estamos mejorando, estamos mejorando poco a poco. Vale. Pues ya veníamos trabajándolo. Pues continúa. Con esto te está diciendo, continúa y... Sí, sí, sí, porque esto es lo que ahora te conviene para seguir avanzando, por lo tanto, esa es la pregunta que he hecho yo, por lo tanto, eso es lo que te recomienda. Vale, Genial. pues, de que nada, queda Pascuali, que debe ser la última que se ha apuntado aquí, por eso es la última que me sale. Pascuali, eso, vale. Yo ya Quiero... lo he dicho, yo Una... ya lo he dicho. Ah, sí. Pues Yo sí, ya sí. lo he dicho, pero si quieres te digo. Ah, vale, verdad que has salido y has vuelto a entrar, ¿verdad? Sí, el internet ha hecho hay un cambio. Vale, entonces por eso ha vuelto a salir. Ya me sonaba borrosamente, pero no claro. estaba Como hemos hecho unos cuantos. Eh... Vale, bueno, pues. A ver. Gracias. ¿Alguien quiere alguna aclaración? No de lo suyo, sino. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Nada, corta, también vamos a hacer lo mismo, ¿eh? pero corta, que sea más general o más, que no sea personal. <ríe> lo digo para aprovechar y hacer una o dos sobre la humanidad o sobre, yo qué sé, no sé. Para... A, mí sí, a mí sí que me gustaría, Ine. me gustaría por ejemplo que nos hicieras una interpretación, si es posible, numerológica, de este año que llega ahora, 2023. Vale, uh, sí, en todo caso, pero no ahora, aquí no, porque esto requiere más tiempo y además uh, no es el no es el momento ahora. Vale. De acuerdo, Bien. de acuerdo. Recuérdamelo otro momento, en el mismo grupo, si quieres, y ya quedamos para otro momento. Muchas gracias. Pues entonces uh, voy a sacar yo una, ya digo yo, para nada, más que nada para que veamos. ¿Cómo lo hago? Mm. Ay. ¿Cuál es la siguiente lección? O sea, lo mismo que hemos hecho para cada uno de vosotros. La, la siguiente lección que tiene que aprender la humanidad ahora, este año, estos primeros meses del año. Mm, lo que le convendría. Y por lo tanto, probablemente, lo que va a pasar, pero no en el sentido de destino, ¿no?, que va a pasar, sino las circunstancias que se van a dar para provocar ese cambio. Simplemente, a ver si nos da alguna pista, porque ya habéis visto que tal como está todo, eh, un día hay una cosa, otra, otra, y que con muchas noticias a favor y en contra, etcétera Entonces, vamos a ver ¿qué nos, qué nos puede decir desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista de la humanidad normal, ¿vale?, nosotros los que estamos en el crecimiento personal lo vemos todo de una manera diferente, lógicamente. Pues para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver que la humanidad necesita para moverse ahora? Uy. Me parece que tenía que haberme quedado callado. <risa> vamos a ver. La oposición. No sé si sabéis algo de astrología, pero las, la, los aspectos, hay una, la que va de lado a lado, roja, que se llama oposición. Y eso significa mmm, poderes enfrentados. De alguna manera, cuando es una carta personal, dentro de mí hay dos partes de mi psicología que están enfrentados, que no se, no se entienden. y Entonces, uh, causan problemas. Internos Y tenemos que esforzarnos en equilibrarlo. Aquí me está diciendo que la humanidad en este momento está viviendo eh, como una polarización, una situación enfrentada de dos bandos diferentes y que se tienen que encontrar el punto medio, tienen que encontrarse. Mientras no ocurra eso, habrá conflicto. Pero vamos, no dice nada que no sepamos, ¿verdad? Me parece que esto es lo que está pasando, básicamente. Yo tenía la ilusión de que me saliera una de más divertida. Me hubiera gustado el Júpiter, ¿no? Que saliera el planeta Júpiter, pero no ha sido así. Bien, algún comentario que queráis, ya no personal, sino de cualquier cosa que queráis comentar ahora, para antes de despedirnos. ¿No? Vale. Pues de entrada, yo me lo he pasado muy bien. Ya ves, tampoco... Dino, dinos, veis. ¿sí, no, pensaba que querías decir algo. Vale, pues uh, yo tampoco es para tirar cohetes, no es una tirada profunda, larga, con detalles, etcétera, porque no hubiera dado para, para nada, como ya he dicho al principio, pero espero que os haya dado al menos una pincelada que os haya ayudado a clarificar lo que está pasando ahora o confirmar, porque creo que a más de uno le ha pasado eso, confirmar lo que ya está haciendo, pero para que siga haciéndolo, para que desde fuera alguien que no te conoce de nada te dice oye, esto lo estás haciendo bien, tienes que continuar así. Básicamente esa era mi idea. Que nos vemos en el grupo y seguiremos haciendo cosas, no os preocupéis. Gracias a todos por haber estado aquí y que tengáis una muy buena... Nah. No, esto es una tontería, que vais, que tengáis, desear que tengáis una feliz entrada de año y todo eso que se dice, es una tontería estúpida, porque no deseo que la tengáis, porque ya sé que la vais a tener, no hay duda, vais a tener un año de 2023 acojonante, todos vosotros. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Feliz gracias. año a todos. Muchas gracias. Feliz año a todos.